Mucha, los políticos quieren ayudar y hemos visto a los políticos ayudando, pero el me hemos visto más activo, y hay que decir la realidad, es el señor Gonzalo Castillo, lo vemos activo, ayudando la libera, la libera, la libera. vivo a una a una pastora que tiene un problema en Nueva York y dicen que es posible que Gonzalo no, no, no, no, no. vaya a ayudarla a ella a que pueda retornar al país eh, claro, no. hay personas que entienden que lo de Gonzalo es bulto hay otra persona que entiende que el tipo tiene deseo de ayudar. Si hubiera ayudado, Gonzalo, si no hubiera sido candidato? Ramón, ¿tú qué le estás riendo ahí? ¿Qué tú dices de eh, eso? Bueno, se, se, obviamente, si no hubiera visto una pandemia, una situación se supone que tú no lo hubieras visto en la calle, ayudando. ¿Verdad? Porque se, eh, no, no, okay, pero, que, lógico. es lógico. No, tú sabes, esa pregunta es lógica que no va a tener la calle en eso, de que tú sabes pero todavía ha sido un momento de política obviamente para él, iba a estar tirado en la calle haciendo su, su cosita claro. pero y entiendo como, como te lo voy a decir como dominicano no te lo voy a decir como partidario de uh un -huh. no partido aunque a mí no me gusta la política este, uh -huh. él ha hecho un buen trabajo ha ayudado te dice que él ha utilizado los fondos del gobierno lo que dice la gente no lo digo yo Recuerda lo que dijimos allí en el programa: que si tú haces es malo, y si no hace, también. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Porque si, por ejemplo, es que el candidato no hubiera ayudado a la persona, hoy mismo la gente hubiera estado criticando. Pero dónde está el penco? ¿Dónde está el penco? Exactamente. O sea, ¿me hubieran dicho eso. ¿Eh? También es así. Sí. Patricia, para ti. Gonzalo hubiera, tiene esa solidaridad, o es empujado por la política y eso. Bueno, sabemos que eso le lleva a punto como quiera. ¿Le lleva a punto? ¿verdad? Claro que sí. <risa> se ríe, se ríe. Ella es de ese partido. <risa> Yo no sé de ninguno. Eh, eh, eh. No, Patricia, Patricia, hablaste ahí, muy de, te, te declinaste mucho para allá de una vez. No, no, pero... En, en, que él está haciendo, le da puntos. Eso es sí. todo. Ahora, es eso es bien, una cosa. Que Está bien que le ayude. Si tiene, si puede. Claro, Yo claro. una cosa. Recuerda que aparte de que él está postulándose para presidente de nuestro país, por el partido de la Liberación dominicana, recuerda que él también es un ministro del, del, del partido. No, no él, no, él ya no es ministro. Él renunció, ya no es ministro, pero todavía no Todavía fue una, una función dentro del partido. Ah, del Partido de la Liberación Dominicana, claro. claro que en sí. parte del Comité Central, del Comité, perdón, del Comité Político. Ricky, ¿para ti es bulto o el tipo tiene deseo de ayudar? Eh, no es bulto, porque a lo que se ve, está buscando gente y todo. No, no creo que sea bulto. Eh, otra cosa es que es política, como quiera que tú lo veas, es política. Él está aprovechando esto para hacer política, aunque no tú no veas una bandera de pelea y Exacto. eso. Eso es política. No, y si lo hace, lo importante es que lo haga. Malo es que no lo haga también. Otra cosa ¿eh? malo es que no lo haga. Claro, ha su, su bueno, Ahora ya lo están, le sacaron un cálculo que él hizo medio raro. Ya lo están sacando ustedes saben como las redes. Lo han sacado medio en chercha. Pero yo creo que si él tiene el deseo de ayudar, eh, está bien. O sea, es lógico, como dicen ustedes, que, que, él lo va, que él lo va a usar a favor político. Todo el político va a hacer eso. O sea, Todo el político está haciendo eso. En lo que él está haciendo y lo, va, lo está haciendo y en mi opinión, Y te voy a decir una cosa. Y sí, en mi tal. opinión, está sacando provecho más que lo otro. Sí, está sacando a provecho. Y te voy a decir, Exacto, la es. Sí, realmente sí. es mejor que digan no hizo a que hizo, uh -huh. sea como sea, porque realmente él se ha tornado y ha, y ha hecho lo que ha hecho y, y lo hemos visto, que se ha tirado a la calle de un principio, no es de que ahora, en mayo, ese hombre está en la calle desde finales, de, desde marzo, desde que esto está encendido, está el hombre en la sí, calle. el tipo ha tirado a la calle. Porque recuérdate algo, no todo el mundo tiene... La decisión de salir a la calle en medio de una pandemia, abrigar con gente, abrigar con funda, abrigar con esto, regoso de contagiarse. ¿Entiendes? Ah, pero. Mejor que digan que dio, a que no digan que no dio. Patricia, Patricia, ya, ya Yo sé que tú eres peleadita, Patricia. Ya, Ramón es parte, eh, le toca un le toca puesto público en eh, el próximo gobierno. Sí. Un, claro, claro. Estoy Ay. trabajando para un eh, sí, fue Oye, oye, eh, él, sí, Ricky, te iba a decir antes, de, antes del programa que Ricky es de Alianza País, por eso es que está así. Sí. Ah. <ríe> Vá, acá, pero hay candidatos que no han sacado. Yo no he visto a Diego Moreno. Ricky, yo, eh, eh, aunque tenemos que entenderlo, que Guillermo a la edad que él tiene, es vulnerable. O sea, no puede salir. No, Es no, entendible no. eso. Ustedes saben que Claro, un hombre de una edad un poquito, tú sabes, es de los vulnerable. No puede salir Guillermo Moreno. Y Lionel salió hace poco. O sea, Lionel tenía como un tiempecito, como la más hablando, hablando, hablando, hablando. Y ya salió hace poco. Aquí sí, el a gonzalo y a luis es más ni porque parece como que ya rampi no le importa el Ramfie, es que Ramfie, tiene Ramfie. lógica Gene, si tiene lógica acuérdate que ahora mismo sabemos todo que presidente va a ser te llámese luis abinader ¿O, o el no, penco llamado a gonzalo Castillo, sí, no, más, no hay ¿Oye? otro más. No hay más nadie ninguno de ellos ninguno de ellos van nadie va a salir que Leonel mismo sabe que no no va a llegar a nada él mismo no se va a arriesgar ahora mismo Entonces, no va una, es verdad. No, eh, eh, lo que quiere decir Ramón que él no va a arriesgarse si a coger una gripecita sabiendo que no va a ganar eso es lo que está diciendo Ramón no papá ahora tiene <risa> que, que tirarse la calle Luis Abinader y Gonzalo papá a, a tirarse a para a los votos vamos a ir, ¿no? vamos a la pausa. Y cuando retornemos la pausa, vamos a ver que la gente está cansada. Ya que ahora vamos, vamos a tener 25 días más. Vamos a ver qué la gente está cansada de, de la pandemia. Y luego dice, bueno, oye, yo eh, esto me tiene cansado, cansado, cansado. Así que nada, vamos a una pausa y un corte musical. Y cuando retornemos volvemos más con Los Osobrosos, así que ya ustedes saben.